Hola, bienvenidos a, y bienvenidas a una nueva entrega de Ellas Hablan de Ciencia, este espacio protagonizado por investigadoras de nuestra universidad y en el que hoy tenemos eh, la presencia en este plató de María Guillén. María es profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación y, e investigadora en el Instituto Universitario de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, del Instituto. Itaca. Con ella vamos a hablar de, de ciencia, de investigación, de su trayectoria en este, en este ámbito, de sus retos, de sus referentes. María, muy buenas. Hola Luis, encantada. Y muchísimas gracias por venir a hablar de ciencia. en este, en este Ellas hablan de, de ciencia. Y lo primero, como hacemos con, con todas, si tuvieras que definir en pocas palabras qué es para ti la, la ciencia, la, la investigación, tu día a día en un laboratorio, ¿cómo lo harías María? Bueno, ¿qué es la ciencia? Es, obviamente, aportar conocimiento, ¿no? descubrir cosas que no se sabían anteriormente. Eh, y eso sería lo que me gustaría que fuera mi día a día. Eh, la verdad es que mi día a día, al final, es supervisar el trabajo de los investigadores que realmente están haciendo la ciencia. Porque María es subdirectora de, del Instituto del sí. Instituto Itaca, y en esa labor de científica no es solo estar... ...investigando, sino también mucho de, de gestión y de supervisión... Como, ...claro, como de decía. supervisión, ¿no? Ahora en el grupo de investigación pues tenemos a muchos postdocs... ...a muchos predocs, a técnicos de investigación... ...y al final el día a día de hoy es eh, ayudar a que la gente... ...en el grupo de investigación pueda hacer ciencia. ¿Merece la pena hacer ciencia, María? Merece la pena porque a nivel personal es algo que te llena, ¿no? Es algo que te levantas por la mañana con ganas de ir a trabajar... Uh -huh. ...y desde ese punto de vista vale la pena. A lo mejor desde otros puntos de vista puede ser más cuestionable, pero tener esa ilusión de todos los días eh, que te guste lo que estás haciendo, que tengas ilusión, yo creo que vale la pena, ¿no? Es, es casi como que pagarías tú por trabajar uh -huh. y es algo pues es, que es tu, tu trabajo. O es sea, por que... descubrir y por aportar, ¿no? Claro, uh -huh. claro. Esos otros aspectos que no merecen tanto la pena quizás están vinculados con, con esa excesiva burocracia, María, de, de la investigación. Claro, o, o sea, más que nada tener las ideas, ¿no? Obviamente, a uh -huh. la hora de definir los proyectos, ahí sí que hago esa parte de ciencia, de definir cuáles uh -huh. pueden ser los objetivos que, eh, viendo la literatura, viendo que eso que han hecho otros investigadores en el mundo, no ha hecho nadie y yo pienso que se deberían hacer y que podemos aportar pues esa estrategia y esa definición, pues sí que es un poco mi día a día. ¿no? ¿Y qué cambiarías de, de esa otra parte, eh, que no anima tanto a dedicarse a...? ¿Cuál es la que dice esto? No, esto hay que cambiarlo. Vamos. Bueno, sobre todo la burocracia, uh -huh. ¿no? en la gestión de proyectos, sobre todo, también en gestión de docencia, ahí vendría bien un poquito de ayuda, uh -huh. eh, porque entiendo que hay muchas cosas que se tienen que hacer, que no es que no se tenga que hacer esa burocracia, pero bueno, un poquito de ayuda vendría bien. Vamos a dar unos pasitos eh, atrás. ¿Por qué llega María Guillem uh, y cómo al mundo de, de la investigación? Sí, pues llegué al mundo de la investigación, no porque fuera algo premeditado, que yo desde pequeñita quisiera ser investigadora, eh, sino que ya cuando ya estaba en la carrera, cuando me puse a hacer mi trabajo final de carrera, pues descubrí que, bueno, que me encantaba, ¿no? que yo podría pasarme el día entero, y la noche no porque al final hay que descansar, pero que podría pasarme el día entero feliz trabajando uh -huh. en algo que me gustaba, que me llenaba, eh, hacer cosas que nadie había hecho, proponer soluciones a problemas, en, en mi particular, a problemas médicos en los que nadie antes había trabajado, hablar, hablar con cardiólogos y que vieran que estabas aportando algo que ellos no habían visto nunca, pues, pues fue algo que me cambió la forma de pensar en cómo iba a ser mi trayectoria profesional y fue lo que me decidió a dedicarme a la investigación. Ya nos has avanzado un poquito hacia qué campo se dirige la investigación, pero vamos a explicar un poquito más en qué trabaja eh, María, María Guillén. Sí, mi investigación es en apoyo y sobre todo al diagnóstico y al tratamiento médico en, en cardiología. Uh -huh. Entonces a lo que nos dedicamos en mi grupo es tanto a desarrollar instrumentación médica para registrar señales, en nuestro, en, a lo que más nos trabajamos es a registrar señales eléctricas del corazón, cómo se proyectan en el torso y también cómo se registran con catéteres uh -huh. colocados, con cables colocados dentro del corazón, pues hacer análisis de señal para identificar cuáles son las zonas que... Están, eh, digamos, causando problemas, causando arritmias, eh, para, ir, para indicar a los cardiólogos que son las zonas donde deberían hacer unas intervenciones, o cómo deberían de programar dispositivos, por ejemplo, para que el corazón esté funcionando mejor. ¿Es una ayuda al, al diagnóstico y también eh, la pre, a la prevención, María? Eh, más ¿O? que nada al diagnóstico y al tratamiento. Ja, ja. Sí, a la no tanto a la no, prevención no. porque eh, más que nada vemos la enfermedad cuando ya está ahí, uh -huh. eh, pero sobre todo al diagnóstico y a la definición de tratamientos. Las tecnologías, por tanto, son claves también para, para esa interacción eh, entre investigador y, y médico en este, en este caso. Totalmente, Cada claro. Vez más, el desarrollo de lo que es la electrónica en sí, lo que es el dispositivo médico y lo que es el tratamiento de señal y el análisis de datos para aportar esa información. Al clínico. Una mejor focalización, por tanto, de, del posible problema cardíaco es a lo que eh, aporta ¿Contribuye vuestro grupo, María? Sí, claro. Fíjate que eh, realmente los cardiólogos, en muchos ámbitos de su, de su trabajo, han visto cómo han mejorado mucho los dispositivos, pero los electrofisiólogos eh, el diagnóstico lo hacen con un electrocardiógrafo, que es un dispositivo que tiene más de 100 años, uh -huh. y lo siguen interpretando casi que igual que hace 100 años. Entonces, lo que hacemos en mi grupo de investigación es eh, dar una visión eh, bueno mucho más cercana, mucho más realista, que es proyectar en el corazón cómo es la actividad eléctrica, cómo es la propagación, eh, que puede parecer a lo mejor que a los niveles tecnológicos en los que estamos, es algo que ya debería estar hace muchos años, pero uh -huh. no es así. Y los cardiólogos lo que hacen es interpretar trazados, eh, que es casi como un arte muy subjetivo. O sea, que esa señal eh, eléctrica tiene mucha más información que simplemente ese trazado. O sea, se puede interpretar mejor uh -huh. que si simplemente ves el trazado, es muy difícil saber de todas las posibilidades... Eh, ...de qué es lo que le puede ocurrir al paciente... ...solamente viendo ese trazado es muy difícil poderlo interpretar todo... ...y lo que hacemos es ayudar a los cardiólogos a interpretar mejor... ...esos trazados electrocardiográficos. Es esa ayuda al diagnóstico para un mejor tratamiento. En, Correcto. En, en resumen. Damos otro pasito atrás. Eh, cuando, llegas a, cuando decides dedicarte a la investigación... ...que has dicho que ese, eh, esa luz sale en, en la propia carrera... Eh, a día de, de hoy. ¿Hay alguna persona que te haya marcado, que te siga marcando en esa trayectoria científica, María, un, un referente a nivel tanto de científico como personal, pero que tenga ahí esa importancia en, en tu día a día? En mi día a día diario, no. En sí, en, en haber visto cómo hacer las cosas, ¿no? pues eso ha sido sobre todo a través de estancias de investigación. Uh -huh. eh, en varias estancias, he bueno, en todas las estancias de investigación he aprendido mucho. Yo creo que lo fundamental cuando te dedicas a la investigación es darte cuenta de que se aprende de todo y en todas partes. Eh, pero en particular donde más aprendí fue en, en el laboratorio eh, en la Universidad de Michigan con, el, con Pepe Jarife y Omer Berenfel. Ahí aprendí... Eh, ...que no tienes que ponerle límites a la investigación, ¿no? Eh, digamos que yo iba con la idea de que, bueno, siempre... ...lo que puedes hacer es limitado y con, las, con tus limitaciones... ...tienes que sacar lo mejor que puedas. Ahí aprendí que si sabes que hay una limitación... ...tienes que intentar no tenerla de primeras, ¿no? ¿Puede es un freno muy, de primeras, ya. Puede parecer muy obvio, pero yo no tenía ese concepto... ...hasta haber ido ahí, ¿no? Y ver un laboratorio muy grande de muchos eh, investigadores... ...trabajando juntos desde muchos puntos de vista... Eh, me refiero desde biología más básica, moderado matemático, parte clínica, todos trabajando juntos. Uh -huh. Fue como abrir los ojos, ¿no? A lo que podía ser el mundo de la investigación y sigue siendo mi referente. El grupo de Pepe Jarife, eh, bueno, que ahora está Pepe Jarife en un sitio y yo me en otro, pero siguen siendo mis referentes. Es muy importante también eh, esas ¿Ese irse fuera, esas estancias eh, para investigadoras e investigadores como, como vosotros? Vosotras. Yo creo que es fundamental. Eh, obviamente hay muchos grupos de investigación muy buenos en España uh -huh. y se puede aprender mucho de ellos aquí en la UPV, en cualquier sitio. Pero siempre ver cómo se trabaja en otros sitios es muy importante... Y creo que de, todos, de todas partes se, se aprende algo. Claro, si, si no hubieras visto tú el cómo se trabajaba esa interdisciplinaridad de, de, de grupos, no se habría abierto esa, esa mente y quizás seguirías con ese freno de mano de no pienses a lo grande. ¿no? Sí, sí, totalmente. <risa> totalmente uh -huh. Tenemos esos dos referentes, eh, por tanto, y queremos conocer también un momento que tú recuerdes con, con especial cariño, con, que, haya, que haya marcado también tu trayectoria, un hito de tu investigación, o que no sea de tu investigación, algo, algo que digas, ¿esto ha influido en, en, la, en el día a día o en la vida científica de María Guillén? Bueno, un hito en el día a día, eh, yo creo que es en, cuando estás tú en el laboratorio de electrofisiología, me refiero con los uh -huh. cardiólogos, eh, que está ahí un paciente que tiene un problema cardiológico que tienen que ver cómo resolver, resolver. ¿no? Eh, nosotros en el pasado trabajábamos con bueno, analizar las señales eh, eh, posteriormente y ver qué es lo que pensábamos que le había pasado a ese paciente y después comprobarlo con, con lo que el cardiólogo había dicho. ¿no? Lo que te cambia el día a día es cuando estás tú allí, eh, sí. con el equipo que has desarrollado, con Ajá. el software que has desarrollado para ver en tiempo real, y ves que en tiempo real le dices al cardiólogo, mira, tienes que ir a esta zona del corazón, mapea ahí o quema ahí, y, y se soluciona el problema de, de ese paciente ¿no? eh, más rápido de como lo habían hecho sin tu ayuda. Eso es lo que, lo que te cambia y lo que te hace tener Seguimos, esa motivación claro. ¿no? día a día. ¿Dónde se está aplicando vuestro, vuestro desarrollo, María? Pues donde más se está aplicando es en el Hospital Clínic de Barcelona. Ajá. Ahí sí que tenemos a cuatro personas trabajando todos los días... Eh, Tom, utilizando nuestro dispositivo y utilizando nuestra tecnología también en el hospital Gregorio Marañón de Madrid es donde más estamos trabajando uh -huh. ¿Y retos? Si hablamos de metas a corto o medio plazo ¿Cuáles serían las tuyas? Bueno, eh, ahora mismo tenemos esa tecnología mucho más avanzada que estaba, mucho más cerca del hospital que estaba, pero obviamente el reto es tener el marcado de dispositivo médico, uh -huh. que estamos trabajando en ello, y que realmente se pueda vender y que se pueda utilizar en más eh, hospitales, que no sea solamente como proyecto de investigación, sino ya en la rutina clínica. Que esté en el mercado, ¿no? Y, sí, y en que la esté, práctica clínica. Que claro. esté en la práctica clínica y para eso tiene que tener el, el, marcado, el, el, ¿no? el marcado y poder ser comercializado. Aunque ya has ido apuntando a algunas respuestas a la siguiente pregunta, queremos incidir en consejos. Eh, en consejos que, que des a investigadores e investigadoras jóvenes que se estén iniciando en este apasionante mundo de, de, la, de la ciencia a partir de tu trayectoria. ¿Cuál, o ¿Cuáles serían, María? Bueno, yo creo que el más importante de todos es tener ganas de aprender de todo y de todas partes. Eh, ...no me gusta o me parece muy, no sé, muy triste... ...ver a personas jóvenes en investigación... ...que piensan que hay de, de esta persona no voy a aprender... ...o de uh -huh. este sitio no voy a aprender... ...o de este grupo no voy a aprender... ...porque yo creo que se aprende de todo... ...entonces esa es la primera... ...y luego pues no tener esa, esos límites... ¿no? ...el pensar que a lo mejor yo no voy a poder hacer esto... ...porque tengo estas limitaciones... ...porque mi entorno no me lo permite... ...pues hay que trabajar por no tenerlas... Uh -huh. el, ...el mundo de la ciencia... Yo creo que es maravilloso en el sentido de que tú puedes identificar cuáles son tus referentes, quiénes piensas, de quién más puedes aprender y decirles, oye, quiero ir contigo unos meses y con mucha probabilidad te van a decir que sí, eso en el mundo de la empresa o en otros, otros, otros, otros mundos no pasa, la gente no está abierta a enseñarte todo lo que sé simplemente porque sí. Entonces, eso de ser capaz de identificar de quién crees que puedes aprender y ir unos meses con esa, con esa persona... Yo creo que también es algo que, que sería mi consejo para otros investigadores. Y no ponerte trabas directamente, no pensar con este seguro que no me voy a poder trabajar. Claro, seguro por... que me va a decir que no, o seguro que sí, sí, sí. Pues con ese consejo, aparte de los que nos ha ido dando en estos seis minutos, cerramos este nuevo capítulo. De ellas hablan de ciencia, protagonizado hoy por María Guillén. Nos volvemos a ver en una nueva entrega. Hasta entonces, sé felices.